Ante la primera cámara penal del Palacio de Justicia en esta ciudad, se conoció este lunes el recurso de amparo incoado por un recluso Juan Alberto Hernández Valenzuela, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Asegura que ha sido torturado dentro del Centro Correccional. Ante de ayer, ayer se murió a un No lo de la hacer, lo de la cella se siente responsable. Y él, como tú quieres hacer, también le dijeron que tenía represión en ese mundo. El viernes le dieron unos cuantos cuartos a un muchacho que tiene papá, que se siente mal, que se siente mal, que se siente mal, que se siente mal. Juan Carlos entonces, también le dieron unos cuantos a un muchacho que está viniendo aquí, simplemente porque dijeron que tiene una ceguera y ellos se la pusiera a hacer. Que no tenía nada, se la pusieron, no tienen fideos de que no la lograran. El proceso fue desestimado por la jueza Josefina Comprés. A la salida, el abogado del privado de libertad, Franklin Hernández, afirmó continuarán el proceso por otra vía. Al ser cuestionado sobre cómo su representante le fue incautado un celular dentro del centro, Hernández instó a que sean investigadas las autoridades del centro. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque ellos hay un sistema de control en donde... A toda luz se entiende de que ellos tienen que controlar la entrada, sea de una botella de agua o lo que sea, porque el sistema que maneja eh, eh, ese entorno es quien controla todo y supervisa, entonces nada pasa por casualidad. Si eso llegó ahí no fue porque mi cliente eh, entrara a ese móvil, sino lo dejaron pasar. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a actuar por la vía correspondiente a los fines de lograr nuestra pretensión.